¿Cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a Humanidades al Día, un programa de la Dirección de Extensión y Comunicaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad de Chile, que será emitido quincenalmente, con la finalidad de poner a disposición de todos ustedes la vida de nuestra facultad. ¿Qué ocurre cada día? ¿Cómo están siguiéndose los procesos de participación, la triesta mentalidad, De manera de poner en común, de hacer comunidad en nuestra facultad. Los invito ahora a ver un breve resumen de qué ocurrió, qué es lo más importante ocurrido en los últimos días y la agenda que nos espera para los próximos. Y cada uno de nuestros programas queremos revisar cómo camina, cómo avanza el proceso de mentalidad, la participación de cada una de las partes que componen nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Y en esta oportunidad, el periodista Cristian Vergara conversa con Tommy Morales, dirigente del Centro de Estudiantes de la Facultad. Hola, estamos con Tommy Morales, quien es parte del CEF, del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Eh, y es parte de este equipo que durante estos últimos años ha abordado eh, temas súper importantes para la universidad como la salud mental, la organización, se ha, eh, ha organizado a, al estamento estudiantil en torno al, a la crisis sanitaria del COVID-19 y también eh, el, se han organizado en torno al estadio social del 18 de octubre. Eh, sobre estos temas y otros, eh, queremos conversar con Tommy partiendo por el tema de la organización estudiantil un tema súper importante eh, tanto a nivel de universidad como en la FECh, como a nivel local Ustedes, si pudiéramos contarnos de qué se trata la organización estudiantil y cuáles son los temas más importantes sobre, sobre esto. Muchas gracias, cristian En primer lugar, eh, agradecer por esta instancia. Me parece súper bueno poder tener espacios como de divulgación en torno al trabajo que como estudiantes hemos hecho. Y, y no solamente nosotros como en nuestra la labor de, de representantes, sino en nuestra la labor, digamos, de, de, de, de estudiantes como de, de, de base, digamos. Eh, como uno más de los que somos acá eh, en ese sentido eh, cuando tú me hablas de que por ejemplo eh, nosotros organizamos digamos al estudiante yo diría que es más bien el contrario ¿no? como eh, el estudiante logra organizarnos a nosotros para que llevemos eh, sus demandas, llevemos su, demanda, llevemos su eh, requerimiento a, a, a los espacios competentes y así bien creo que eh, el, el momento en el que nos encontramos, en el que la participación política estudiantil es bien difusa, en el que eh, la gente no, no confía mucho digamos en, en el líder estudiantil, en, en qué sé yo, no que la gente ya ya no vota, ya no, eh, ya no tiene un interés digamos, como por, por la política eh, universitaria, es bien complejo este momento. Eh, es cosa de, de ver el estado en el que se encuentra la, la Federación eh, de Estudiantes de la, de la Chile. Eh, no tenemos federación, no tenemos, eh, no tenemos mesa, tenemos solamente presidencia. Por lo tanto, eh, eh, es justamente por estas di dificultades por las que nos es más difícil justamente eh, cumplir con nuestra demanda, eh, solucionar nuestras problemáticas y se nos olvida que, que efectivamente eh, hay cuestiones en el campo de la institucionalidad que podemos resolver digamos por ahí. Eh, que no toda vez es, es siempre, y se viene súper importante, ¿no? Eh, eh, protestar, qué sé yo. Eh, hay muchas cuestiones en el campo de la institucionalidad, de, de, de la parte basal, que, que, que podemos resolver por ahí. Como el caso, por ejemplo, que, que, que nosotros hicimos, digamos, como con, los, con los acuerdos, que, eh, con los acuerdos, digamos, relacionados como con salud mental, eh, acá en la facultad, eh, y otras muchas cuestiones más de, de medidas como de, de, de flexibilización académica, qué sé yo. Sí, eh, es un momento bien complejo. Sí, sobre el tema de salud mental, eh, pudimos ver cómo desde CEP se levantaron distintos temas, distintos conversatorios, eh, se conversaron con personas que participan en instancias de coordinación. Eh, ¿Qué nos podías decir tú de, de, del tema de salud mental? ¿Algo tan importante? Sí. Eh, eh, sobre todo, con, con, el, con la crisis sanitaria que vivimos sí. actualmente, eh, ustedes levantaron algunos conceptos como... Eh, y lo, lo, lo, lo pusieron a conversar en la comunidad, como el tema de estudiantes neurodivergentes, eh, si pudieras contar... Diversidad emocional eso. también, son conceptos bien interesantes y que surgen, digamos, a partir de eh, la, la necesidad de representar a, a las personas tal, eh, tal como, como son, con sus dificultades, con, con su diversidad, digamos, en general. Eh, Diría que la comunidad de, de la Facultad de Filosofía está eh, muy preocupada y abogada en, en la salud mental de sus estudiantes. Eh, me gustaría poder decir que es un acuerdo, par, o sea, que es un acuerdo total, eh, de que todo el, el, el cuerpo académico, todos los funcionarios, estamos todos abogados, digamos, en, en, en el problema, eh, pero somos representantes, digamos, de, de todos los estamentos, tú, yo, eh, digamos, cuerpo académico, que abogamos justamente por estas causas que hemos logrado eh, acordar cuestiones relacionadas como, eh, con un trabajo más, más, más digno ahora en pandemia, eh, con nosotros poder tener, por ejemplo, celular, tablet, eh, poder tener me medidas de, de, de flexibilización que han sido súper bien recibidas en general por el, eh, por el estamento, digamos, académico. Siempre ha hay dificultades, eh, pero aún así hemos logrado, digamos, eh, que, que empaticen con nosotros como también nosotros con ellos. Eh, me, me, me ha tocado, digamos, el... Eh, digamos, eh, mediar casos en los que hay docentes que realmente tienen muchas dificultades para trabajar, digamos, en línea, que, que les da vergüenza, que tienen problemas, digamos, relacionados como con salud mental, producto de la pandemia también, no son, no son solamente estudiantes quienes tenemos problemas, eh, y, y, y creo que eh, ese punto en particular no se ha podido trabajar tanto como, como si sí el del estudiante, ¿no? Eh, creo que hemos problematizado eh, un, un, eh, bastante poco en, en, en torno al, al deterioro que ha, eh, que ha significado, digamos, eh, eh, trabajar online, eh, porque estudiar online sí es muy precario, es muy, eh, ahora mismo pasamos, eh, pasó una, una protesta digamos por acá de estudiantes de, de ciencias que ya están aburridos de, de tener que, de, digamos, descansar, estudiar y, y trabajar y todo en el mismo espacio, porque así es estar es pandemia digamos en el escritorio almorzamos, en el escritorio estudiamos, hacemos todo. Eh, y en lo personal para mí, estar en mi casa siempre fue un tiempo de, de extensión, de lectura, de, de compartir con la familia, y ahora ya no es así como eso se ha roto. Y en el caso de la gente que trabaja debe ser aún peor. Eh, estar con, con, con niñas, ser cuidadora, digamos, por ejemplo, ser cuidadora, que es una pega tremenda, que es ser básicamente eh, la bandera psicóloga, enfermera, todo lo, lo que significa ser dueña de, de casa en este país. Eh, y eso pasa en la facultad, y, y no se ha hecho lo, lo, lo, lo suficiente al, al respecto. Y también pasa con, con estudiantes que trabajan medio tiempo, estudian el, el, el resto y en la noche tienen que hacer pruebas, qué sé yo. Es, es, es, es bien complejo. Sí. Por último, me gustaría preguntarte sobre una dimensión eh, más política, podría decirse, de de, de de los temas que tienen que ver con derechos humanos con los temas relacionados con la revuelta, con las y los presos de la revuelta, y también con, con la formación política que usted eh, sí. también eh, la, la eh, eh, eh, la formación política que ustedes quisieron, quisieron eh, compartir a través del, del curso de, de Edu Abierta eh, Como centro de estudiantes procuramos que durante todo nuestro periodo problematizáramos en torno al problema de la participación estudiantil Porque el problema de la participación estudiantil no es solamente acá Es en general, es un problema que está en la Chile, es un problema que está en Chile eh, No solamente en la Chile, sino que en Chile la, la, la gente, como bien dije en un principio, ya no participa en política, ya no confía, digamos, de, de, de, la, politica, de la política tradicional eh, y con todo su derecho, me parece más, más que correcto. Eh, digamos, la, la gente que participa en política ha la, lamentablemente demostrado que aboga por sus intereses personales, eh, por el lucro, por, eh, no, y, y, y no por el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de del de, de estudiante y de las personas en general. Eh, y eso es, es un problema, pues tenemos que eh, que cambiar la forma en cómo hacemos política y cómo entendemos la política porque ya no nos hace sentido. Eh, ya no nos hace sentido que, que nos representen sino que estamos de alguna forma transicionando sobre todo con el marco de la, de la asamblea constituyente hacia nuevas formas de hacer políticas en las que todos nos representemos a nosotros mismos, es complejo <ríe> pero creo que estamos bien encaminados eh, yo soy súper optimista digamos con el proceso constituyente porque creo que en verdad estamos reformando Chile, creo que en verdad estamos pudiendo cambiar las cosas y también estoy súper conforme con el trabajo que como centro de estudiantes y como facultad completa diría yo, todo el equipo digamos eh, que se ha encargado sobre todo comunicaciones de eh, mover el proceso constituyente acá, de informar al respecto, de hacer actividades al respecto, de traer conversatorios con constituyentes, qué eh, sé yo, eh, eh, con, con, con activistas, políticos en general, ha salido súper bien y creo que es súper relevante para eh, que la gente eh, le vuelva a hacer sentido en la política, pero a su manera, a su propia manera y que se empodere, digamos, de los cambios sociales, como pasó hace ya eh, dos años para el 18 de, de octubre. Eh, a propósito de eso, como sé, algunas de las cosas que hemos hecho han sido justamente conversatorios, digamos, con, eh, con convencionales eh, eh, eh, eh, digamos, eh, que se están eh, candidateando, digamos, en, en su momento. Y, y después eh, conversatorios con constituyentes electos fue lo que eh, procuramos hacer para trabajar temáticas, como bien dijiste tú, de la neurodivergencia, eh, temáticas de diversidad funcional, temáticas de salud mental, temáticas de.. De, de, hablamos de, de muchos temas en general. A, a, hablamos de economía porque estamos en una, en una facultad que, digamos, eh, al ser de humanidades, podemos hablar de, de toda la integralidad de las cosas. Hablamos de economía, de macropolítica, de, de, de micropolítica, de, de, de, micropolítica de, de derechos constitucionales, qué sé yo. Eh, a, aprovechamos, digamos, nuestro espacio, aprove, apro, aprovechamos al, al cuerpo académico que sabe muchísimo en este espacio y también a los estudiantes que siempre colaboraron con nosotros para, para toda esta instancia. Eh, en ese sentido, eh, una de las actividades que hicimos junto a la plataforma de EDU Abierta, eh, junto al equipo suyo, digamos, <ríe> eh, fue justamente eh, un curso, digamos, al que llegaron alrededor de 750, 780 personas inscritas, que fue de orientaciones y herramientas para la organización social comunitaria que buscaba de alguna forma brindar, eh, brindar las capacidades a, a cualquier persona como, como yo, como tú, digamos, cualquier persona común, como quien nos está mirando, eh, para poder li, li, liderar or, organizaciones so, sociales, para poder trabajar en sus barrios, para, para poder eh, también discutir como, con, con base, digamos, de lo que está pasando en, en, en, en el Parlamento, en, en el Constituyente, en, en el Gobierno, qué sé yo, eh, y lo logramos. Pues logramos llegar a gente de Arica, a Magallanes, eh, se inscribió gente, digamos, en todo el cono sur de América Latina, tuvimos gente hasta de, de México, eh, fue, fue, fue increíble, fue una linda estancia en el que eh, la persona más pequeña, digamos, inscrita, tenía 12 años y la persona más adulta tenía 76 y si es que no vio Realmente fue una diversidad tremenda en ese curso que, que salió muy bien y que teníamos a personalidades tan importantes como son eh, Emilio Schneider, eh, Amando Paso, eh, Florencia Adria. Teníamos grandes personas, digamos, moderando el curso, que realmente fue una muy linda estancia eh, de la que estoy muy agradecida de, de poder, digamos, haber encabezado. Eh, eso te podría contar un poco de las cosas que hemos hecho. Muchas gracias, Tommy Muchas gracias, Cristian. ¿Qué está ocurriendo con el proceso de investigación, con las publicaciones en nuestra facultad? El director del Departamento de Investigación, Rodrigo Carmi, se los cuenta en este momento. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Soy Rodrigo Carmi, director de investigación, creación y publicaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidad de la Universidad de Chile. Y en esta instancia solamente queremos... Presentar eh, algunas cosas que han tenido lugar con el apoyo de la dirección y de la facultad ¿no? en general. En primer lugar, eh, quería destacar la publicación de este libro, eh, Artes y Ciencias Humanas para el Siglo XXI: Políticas Públicas y Reflexiones, que fue eh, editado ¿no? por Jorge Hidalgo, André Hidalgo y Xochitl y Nostroza. ¿no? Eh, este libro, ¿no? que recopila una gran cantidad de ensayos, me parece a mí, sobre la problemática de las humanidades, las artes y las ciencias sociales en la actualidad, y que introduce, por lo tanto, eh, nuevamente, la discusión que también hemos venido dando desde la Dirección de Investigación sobre las nuevas políticas de investigación en el campo de las humanidades. Así que un libro muy interesante, ¿cierto?, que está publicado... ¿Cierto? Recientemente ¿no? Y que fue compilado por el profesor Jorge Hidalgo eh, André Hidalgo y Cecilia Nostrosa no En una edición eh, donde hay muchos ensayos Como digo, bastante interesantes sobre eh, estas problemáticas La segunda cuestión que me parece importante de, de comentar ¿no? Y para visibilizar, ¿Cierto? es que por primera vez eh, logramos eh, armar un concurso de investigación que cumplía con los requisitos, por así decirlo, epistémicos y metodológicos afines a las humanidades, y que llevó por título el concurso de equipos de investigación eh, promovido por la Dirección de Investigación, Creación y Publicaciones de nuestra Facultad. De ese concurso ya está sancionado, ¿cierto? Y eh, ganaron seis proyectos, seis proyectos muy interesantes, y solamente quería informar de esto, felicitar a quienes ganaron el proyecto y también agradecer eh, muy profundamente cierto a todos los que participaron. Participaron eh, alrededor de 28 postulantes, no y, y lo que queremos, esperamos, es que el próximo año podamos tener también una nueva versión del concurso conjuntamente con el otro concurso de libros, cierto, que también pensamos eh, activar eh, los meses que vienen. Así que muchas felicitaciones a quienes ganaron el concurso de equipos de investigación, ¿no? Eh, y eh, unas felicitaciones me parece para toda la comunidad que apoyó en la realización de este concurso, me parece inédito, que se ajusta muy, muy singularmente a la episteme y metodología de las humanidades. Eso, muchas gracias. Y vamos a cerrar este primer programa de Humanidades al Día, conversando con nuestro decano, Carlos Ruiz Schneider, quien ha tenido la gentileza de aceptar darnos unos minutitos para, para esta conversación, decano, mucho gusto saludarlo, bienvenido y muchas gracias por, por este tiempo. Igualmente, gusto saludarte Felipe y también gracias por la entrevista. Sí. Oiga, decano, eh, estamos viviendo un momento político particularmente excepcional en nuestro país. ¿eh? De, de pronto, como, como estamos viviéndolo, a lo mejor no, no alcanzamos a calibrar en lo que va a significar todo lo que está pasando, en términos históricos incluso. el y en la perspectiva de aquello, y de, particularmente de, de la nueva constitución, de lo que viene, ¿cómo ve usted el rol de las humanidades y de la universidad, en definitiva, y de, de, de este mundo, del intelecto y del saber reunido ahí, para colaborar con este proceso? Bien. Gracias. Gracias, es una pregunta amplia, pero, pero importante, yo creo. Y, eh, mira, centrándome un poco en la cosa de las humanidades, ¿no? Eh, creo que sin eh, dejar de lado las temáticas como más clásicas Que, que a veces le dan hondura también a las visiones más contemporáneas O que si son clásicas de verdad es que le dan hondura a las Por visiones supuesto. más contemporáneas y Son siempre como una fuente de inspiración Yo creo que también los nuevos enfoques que hay en, el, en, en las humanidades nos, nos, dan un, nos dan una vista sobre cómo podemos contribuir a este proceso Por ejemplo, estoy pensando en... En, en estudios que, que tienen su lugar en nuestra facultad, pero que son, pertenecen al campo de las humanidades, como por ejemplo, género, ¿sí? eh, los estudios de género, los estudios sobre, sobre lenguas y culturas, y lenguas y culturas de pueblos originarios, por ejemplo. Eh, pero también yo pienso en la historia social y cultural y política de, de Chile, eh, sus logros actuales, eh, también un poco la, el examen, la reflexión sobre los mitos, un poco que hay sobre, sobre este país, pero también la filosofía política, ¿no? que nos puede, yo creo, contribuir a aclarar los conceptos de democracia, el estudio filosófico, teórico más, más hondo de las constituciones, la ética aplicada sobre los, los, sobre los alcances de la tecnología, la inteligencia artificial, eh, etc. Ahora, para... Me gustaría ahondar en, en, en un punto, por lo menos. Yo creo que eh, en el campo cultural y lingüístico, me parece, nuestro aporte no es menor como humanidad como Facultad de Humanidades y como estudios humanísticos. ¿no? En el campo de la interculturalidad y la ampliación de los estudios de cultura y lengua de los pueblos originarios. Articular, decía, no decía esto Martí exactamente, José Martí, pero, pero la idea sería articular nuestra Grecia, nuestras culturas, con la Grecia que no es nuestra, pero que influye también, bueno, en nuestra filosofía, en nuestra geometría, en nuestra literatura, que está ahí también presente. Y, y, y Martí decía también, te, me, me, me sugirió una, una cita de su artículo Nuestra América, injerte, se decía, en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser de nuestra república. Entonces, ya, ya, ya, ya yo, creo que esa, yo creo que eso, eso es muy importante en este campo. Yo creo que también podemos contribuir una reflexión sobre las bases de un encuentro democrático con las culturas y las lenguas de los pueblos originarios, en este caso, es de las exigencias de una comunidad política democrática que esté un poco... Que, que digamos que esté por, por sobre bueno, los nacionalismos como excluyentes, ¿no? Yo creo que eso también es algo que nosotros, nuestros estudios filosófico políticos o algo así, por ejemplo, uh -huh. podríamos, podríamos construir. Esto, esto, por supuesto, supondría, decano, que... Eh, los académicos de, de, de nuestra facultad estarán en disposición de asistir a las comisiones, de aportar allí, de enviar todos sus su temas, en sí. fin, de, de, de darle más vida, la mayor vida posible a, a esa relación ¿no? con, con los constituyentes. Sí, sí, exactamente. Yo creo que... Bueno, un ejemplo, te digo, pero es uno nomás, pero yo creo que hay más. Es, es lo que ha salido, ponte tú, en términos de la nuestra relación con el tema educacional, ¿sí? eh, participé junto con la rectora del, de la Universidad Metropolitana, eh, junto con, con otros académicos, intelectuales, dirigentes, políticos también, eh, en una petición, por ejemplo, de que se estableciera en la convención una comisión de educación, que finalmente no quedó, ¿sí? Pero, pero en eso nos vamos. yo creo que nos estamos moviendo y nos vamos a mover. Por ejemplo, ¿no? pero lo mismo tendría que haber con una comisión sobre estudios de humanidades en forma más amplia, ¿no? más... más vamos a hablar tal vez de eso más adelante, pero en un modelo como este, estos modelos que son originalmente neoliberales, que después han sido modificados, pero que mantienen mucho el neoliberalismo, mucho. Eh, nuestras disciplinas salvo que sean disciplinas enfocadas muy hacia las elites uh -huh. eh, okay. son disciplinas que, que no tienen mucho favor, y que no tienen mucho favor por una razón muy sencilla, porque las disciplinas tienen un componente de reflexión y de crítica muy, muy fuerte, entonces eso en estos sistemas que buscan orden y productividad, en fin, no, no tienen mucho lugar. Claro. Claro. Claro. Oiga, acá usted se refiere al tema de educación y justamente un punto crucial, digamos, y para, para la facultad es, es fundamental. Eh, un poco, la, ¿qué, ¿qué esperaría usted que, que surgiera de la, de la convención? Eh, ciertamente que todos imaginamos una educación pública mucho más fortalecida, etcétera, pero, pero ¿cómo la ve? ¿Cómo, ¿Dónde podrían estar los ejes gravitacionales que usted considera fundamentales para esto? Sí, Mira, eh, yo creo que un tema fundamental aquí, como tú decías, es de la educación pública, ¿no? Y también de un rol fundamental del Estado en su desarrollo. O sea, fin al Estado subsidiario, o a, o a lo que queda del Estado subsidiario. Esto es fundamental, porque con un Estado subsidiario no, se puede, no puede haber prioridad de la educación pública. Hay prioridad de las iniciativas individuales, pero no... Eh, de, de determinadas líneas, en fin, pero no a la educación pública Ahora, esto no excluye que haya, claro, que haya educación privada a nivel superior o, o escolar Pero el derecho social, yo creo, a la educación está en primer lugar ¿Por qué? Porque el derecho a la educación, el derecho social a la educación eh, en, su forma, en su forma como de expresión más característica que es la educación pública y estatal La, primas, la prioridad de la educación pública y estatal es una forma de, yo creo que es una forma de orientarnos hacia un encuentro en lo común y un reconocimiento también de la diversidad, pero a partir de una experiencia común que no puede ser de grupos que, que, que, se, que se piensen como, se van a hacer, como que van a hacer secesión, por así decirlo. ¿no? Una, una, a partir de una experiencia común, entonces yo, yo veo que eso es muy importante y no segregada pero democrático, ¿verdad? completamente. Ajá radicalmente democrático. Decano, usted ya lo, lo, lo decía hace un minutito, este tema de la cuestión de las humanidades que hemos llamado, que fue como un foco sí. fundamental hasta que sí. nos pilló la pandemia y nos congeló. y sí. Digamos, sí. <risa> <risa> que teníamos acuerda, todo un, había todo un diseño que sí. se estaba trabajando de un se, de seminario importante, de, de un proceso reflexivo, pero que con, con los encierros y con todo, ha seguido y ha seguido desarrollándose esta perspectiva. Entonces, le quería preguntar en qué, un poco cómo va eso, eh, y, y hacia dónde se encaminan estas reflexiones de esta, estas difíciles humanidades en tiempos de neoliberalismo. Claro, No muy, no, una pregunta central. Bueno, claro, como tú dices, efectivamente, la, la, sobre todo el tema pandémico nos, nos frenó mucho porque teníamos un, una perspectiva de varios coloquios, encuentros, eh, sobre el tema de humanidades y constituciones, en, en, en términos del, de lo que estaba pasando en relación con, con la, el proceso de rebelión social, o el estallido social, como se lo llama. Y alcanzamos a hacer un, un, un seminario importante en noviembre, pero, claro, pero después con la pandemia. En, en noviembre del 2019, ¿eh? 19, claro, mm. 2019. Pero, pero, el, pero ya la, pero la pandemia desde marzo que nos. nos otra dinámica, problemas, otras preocupaciones pero hemos seguido trabajando en eso y mira, te doy dos datos importantes que hemos construido hace, constituido hace poco, hace dos o tres meses un grupo de investigación en, en humanidades de la, de la facultad con, la, con el propósito de, con, digamos, de presentar una propuesta eh, una propuesta de las humanidades y, y, y lo que queremos como trato hacia las humanidades de la universidad y y desde el país, pero sobre todo estamos centrándonos en el este primer momento más en, en, en la universidad, porque de verdad el tema de las humanidades y el, y el, y el, y el centro de las humanidades estaba en el programa del rector Vivaldi, pero es algo que se, que se quedó un poco en el programa, no, no, no, no hay, eh, digamos, a pesar de, de la voluntad muchas veces del rector, pero no ha habido una... No hay institucionalidad que refleje eso a nuestro juicio, ¿no? eh, que refleje esa necesidad de, de, una priori, de una priorización. Y claro, necesitamos esta priorización, bueno, ya hay otras eh, iniciativas que tenemos, pero para, para centrarme en la pregunta, necesitamos, yo creo, esta priorización, esta, ¿por qué? Porque la visión instalada sobre, sobre el conocimiento, sobre la ciencia, es una visión de funcionalidad de la universidad hacia el tema económico y de la cultura en general, ¿no? Aunque, ¿no? Yo estoy pensando más en la universidad. Pero lo que es curioso aquí es que esta funcionalidad no es necesariamente una funcionalidad hacia el tema productivo, digamos, ¿no? eh, ¿Por qué? Porque son los agentes privados en el actual sistema neoliberal quienes toman las decisiones económicas el sistema es un sistema de mercado en general, con un, con una, con un Estado que debe, en principio, eh, permanecer fuera. Bueno, esto es el, el principio, porque no, nunca está tan fuera. Está mm. la policía, está, está todo lo que es el aparato, digamos, coercitivo, digamos, eso está muy presente, pero, pero por lo menos no tenemos un Estado que participe en la vida social, que, que sea un Estado que ponte eh, tenga iniciativas en el campo cultural, en el campo escolar, o sea, todo eso está eh, como en el resto del sistema, en el sistema productivo tampoco, ¿no? Todo eso está en manos de agentes privados. Ahora, entonces, uno podría decir que, que, que lo que hay es, un, claro, una política económica, pero que, que se confunde con las decisiones de los grupos que controlan la economía del país, o sea, grupos globales y también grandes grupos empresariales. En el marco universitario, en realidad, se trató como, como, como hace poco se recordaba un colega, Renato Cristi, en una en, un, en una columna, en el Mercurio, a propósito de una polémica que ha habido sobre el tema de la educación privada y pública. Eh, recordaba que el fin era más bien eh, desestatizar, por ejemplo, esto, unas palabras de Jaime Guzmán en un artículo de los años ochenta y tantos desestatizar estatizar la enseñanza universitaria. Este es el fin de esta política, ¿no? o sea, erradicar al Estado de la educación. Nosotros creemos que en realidad hay que hacer todo lo contrario, o sea, si queremos esta experiencia de lo común, esta experiencia eh, del encuentro del país eh, con su universidad, etc. Lo que tenemos que hacer es, es justamente estatizar, ¿no? pero sí... Eh, un, tener que el, que el Estado, que un Estado democrático, tenga una presencia muy fuerte en esta, en esta tarea, que no puede ser una tarea de, de, la, de las empresas privadas o de los individuos privados, porque eso resulta un, en un sistema sumamente segregacionista, por un sistema que no, que, no, que, no, que no tiene que ver con lo común de nuestra sociedad y con la diversidad de nuestra sociedad, sino que con... Eh, con con, con principios, con búsquedas de defender la, la particularidad Y si eso además se deja a financiamiento privado Entonces eso es, es completamente excluyente de, de mucha gente Entonces yo creo que, eh, bueno, ahora Esto de desestatizar la educación universitaria de lo que, Por lo que estaba Guzmán en los 80 En realidad ha sido bastante... Eh, real, porque en este momento toda la todas las universidades estatales representamos el 15% de la educación superior ¿no? entonces todo el sistema estatal ¿no? ahora el punto ahí, claro es que, es que ¿qué es lo que, qué es lo que eh, de alguna manera como decía, creo antes ¿qué es lo, que, es lo que se busca con desestatizar? bueno, sobre todo yo creo marginalizar una mirada más, más crítica, ¿no? más, más reflexiva y crítica. Y eso es lo que pueden aportar las humanidades. Las humanidades no son, no son funcionales al sistema económico, pero sí son funcionales a la vida de la sociedad. Funcionales, o pueden ser funcionales, si no se aíslan por completo, pueden ser funcionales a la vida de la sociedad, al, al, al, al, al, al fines, ¿no? a los fines que nos proponemos como personas, etc. Entonces, eh, y, y eso, claro que tiene un componente crítico, tiene un componente de, de evaluación de cómo vamos, de cómo es que está favoreciendo la sociedad, etcétera. Eso yo creo que es importante. Ahora, para decirte algo sobre lo actual, es que yo creo que ese sistema, también es por lo menos las bases neoliberales del sistema de educación superior y educación en general, también en, estos, en este último tiempo y desde el 2006, en realidad, han mostrado su sus límites, ¿no? Uh -huh. Primero los pingüinos, después los estudiantes universitarios, pero además entonces eh, también las, las estadísticas, eh, nuestra pretendida inserción en la OSD, todo esto muestra un sistema que no, que no funcionó con esta lógica neoliberal de competencia, etc. Entonces ahora estamos ensayando otro sistema que insiste ya no tanto sobre la competencia, aunque sí sobre la privatización, pero sí sobre el control, sobre el control de los agentes Por ejemplo, en el caso de la educación Un poco son los, la formación de los profesores Es lo que es el culpable del, de, la, de la declinación de la educación chilena Hay que controlar a los profesores Hay que establecer sistemas de rendición de cuentas Hay que cerrar escuelas Hay que eh, echar gente Bueno, ahora hay un conflicto sí, claro, sí, claro. Los Precisamente sobre, sobre esto, ¿no? Entonces, Decano, lamentablemente los tiempos son siempre súper acotados. Eh, le quiero agradecer eh, la gentileza de haber participado de este primer programa de nuestra humanidad al día. Seguiremos conversando, por supuesto, en este espacio y en, en muchos otros. Así que, como siempre, un millón de gracias. Un gusto compartir eh, este tiempo con usted. Muy bien, Felipe. Y muy, muy interesantes las la preguntas que me hacen seguir... Seguir pensando un poco sobre lo que me quedo en el tintero. Muy muchas bien. gracias, decano, de nuevo. Y con sí. esta conversación estamos cerrando esta primera edición de Humanidades al Día. Muchas gracias por acompañarnos y ya nos reencontraremos. Acuérdense, en 15 días, este espacio que quiere mostrar, lo común, como nos decía el decano, lo común de todos nosotros en nuestra facultad. Hasta luego, gracias. Bueno, muchas gracias, Felipe. Muy bien.